Hey viejo, eso va. Viejo, tengo una canción que no se me va de la cabeza. ¿Cómo se llama? Da de Balbono. ¿Pascual? ¿Pascual? ¿Pascual? ¿Pascual? Críete, por favor.